Seguro tú ya sabes, pero los presentes les platico. Yo gané la primera temporada. ¿Y okay, entonces? Tenés. <risa> ¿Sí o no? Sí, sí, sí. güey. Sí, sí. Sí. Sí. Venía yo a interrumpirlos porque, miren, les traje les traje un regalo. Pero eh, déjame aclarar, eso que dijo que dijo Eugenio no es cierto, porque estos güeyes tienen, tienen la secundaria trunca. ¿Cuánto crees que me costó? Tú y tu muñeco, ¿cuánto cuesta, Dime, a ver, dime un. Pero mira, dime mira. un. Cinco mil dólares. Me costó más. Va un día chingón, hoy vamos a dar entrevistas acerca de LOL, cuarta temporada, se va a poner chingón. Me tocó, eh, pues con la gente de la CNectud, pero le vamos a poner actitud, cabrón, para que se ponga chingón. Perdón, los vieuxito se encabrona. Entonces, no se pierdan todas las entrevistas que vamos a tener en la cuarta temporada de LOL, a través de Prime Video. Ese pinche Gremlin me caga la madre. <ríe> José Eduardo, pues digo no, sí. José Eduardo se fue. Es su pareja y el astorcio en sí. plata, no pasó. Se, los payasos de los extremos no traemos maquillaje, pero, pero, <risa> pero bueno, somos colegas todos. ¿Eh? ¿Quién, ¿Quién? ¿No vino Alex? Es ¿No el vino Alex? Drogado. Pero, este es el escorpión? ¿Te refieres a Alex Montiel? Ese sí, mis mi respetos, pero si, si te refieres a, a lo que pasamos en esta pinche casa, sí, son seis horas. Y creo que hasta ahora es el formato. Como tú sabes, yo soy el pinche campeón de la primera temporada. Y creo que esta sexta si temporada... campeones esta Por, mí, por va, supuesto que vamos a ver. El cuarta, la cuarta temporada es la mejor. Nada más por... Yo creo que el equilibrio de generaciones y de estilos Porque por ejemplo hay temporadas muy cargadas hacia una generación O hacia un estilo de hacer reír este, definido Y aquí hay de todo entonces fue muy chingón ir y hacer equipo con muchos de los que ya conocíamos desde hace un montón O sea, estos, estos, estos para caras de mi miembro los conozco hace 18 o 20 años Y hubo personas que conocí ese día cuando entré a esa casa Pero entonces vivir, vivir esa experiencia ese es lo, que, lo, lo más chido de estar esas 6 horas Pero, eh, déjame aclarar, eso que dijo, que dijo Eugenio no es cierto, porque estos güeyes tienen, tienen la secundaria trunca, entonces eso ya de entrada es una mentira. Se conocieron en el reclusorio estos dos, güeyes. Te apoyo a los payasos, aprovechando saludos al hijo de cepillín. <risa> <risa> ¡Oye! ¡Con la novia! ¡Con la novia de mi degaday no te vas a meter metiendo! Hijo de cepillín. Te voy a contestar. Como se debe, pero para eso, pues primero quisiera ponerme un poco yeah, yeah, yeah. a tu nivel, ¿no? Okay. En, en lo mismo, Aparte, fíjate Nancy que esta, esta eh, cuarta temporada de, de LOL está increíble, y lo decía hace ratito el escorpión, porque es la vieja escuela con la nueva escuela, imagínate. Y casualmente, el escorpión es, es, este, es, es, ¿no? es la mitad, ¿no? no? Es como, o, o... o sea, del de escorpión para acá es la, la nueva escuela, del escorpión para acá es la vieja escuela. Entonces, eh, eh, ¿tú estás a la mitad de la... Es que, es que es, así se va a definir la comedia, antes de escorpión y después de escorpión. Quisiera decirme así, más bien, no, del escorpión para allá, que chingas tu madre. madre. ¡Ah, que chingas! es como todas las camisas que he usado, mi vida. ¿Tenemos, tenemos ¿Por quién no están? Tenemos ah. ¿De qué estamos hablando? Estamos de las diferentes estamos generaciones visitando. que traen a esta temporada. Ay, y tú no traes cinturón ni sentí algo, qué pedo ahí. Venía yo a interrumpirlos porque miren, les traje, les traje un regalo. A ver. Wow, a ver. Miren nada más. A ahí está. Oh, eh, Para que vean. ¿Cómo somos una gran familia este, que no nos llevamos bien? Pero pasa uno y toma a los demás. A ver. Es regalo. A huevo, que sí. dibujaste? ¿Y viste cómo me valió madre tu tiempo? Pero te amo. Ven. Alex y viene por la rancha porque fue la primera en salir en la temporada 1. O sea, fue la primera expulsada en la historia de Lloyd Y la rancha ¿Qué? Hay cosas que en su pinche vida se imaginaron que podrían hacerse Exacto. en televisión no. Y gracias a Prime Video, aquí las tenemos Y lo malo es que una vez que las ves, ya no las puedes desvernas Entonces... <risa> ¡Mis ojos! Sí, imagínate. A ver, pero si sí hay respuesta, porque tú dijiste el otro día no que, que está chingando. No, no, ah, claro nunca. que no, güey. Pues, no, pues, de rústamela. eso se trata, de que no hable un pendejo. Que eh, digamos cosas interesantes. que sea buena la entrevista, Ajá. que funcione algo. No, no, no. sirva sí de algo a los medios. Correcto. Sí. Para qué el Porque aparte es una agencia de noticias, no va a querer poner citar a un payaso pendejo, pues, pues no, no. ¿A quién le interesa eso? No, adelante con tu siguiente pregunta. Sí. Eh, para mí se vaya, va a ¿verdad? preguntar ¿va ella. ¿Va a preguntar algo ella, wey. Eduardo, ¿cómo que también hicieron dos para estar eh, sí, quiero decirle al señor Nepotismo que me cae bien a pesar de que haya metido a gente del esnable como José Eduardo, pero es mi cuñado y al fin y al cabo uno no escoge a su familia, es lo que hay. Quiero aprovechar esta ocasión para anunciar nuestra boda próximamente. Entonces, estamos muy emocionados. Estamos muy enamorados. Estamos muy enamorados y vamos a casarnos este próximo 6 de mayo a través de Prime Video. Ver, imagínate cómo te va a salir la hija? Va a ser hijo, va a salir peludo. Exactamente, me, me hice un, un detalle para ti de bodas, mira esto. Próximamente la descubrirá. que por mí. Y sí, eh, también ahí está retratada las generaciones, ¿no? Obviamente la, la, la, la carrera que tiene Eugenio no se compara con el drogadicto de su hijo. Y alcohólico. Pero eh, si están los dos es porque pues, son parte de, de, de las dos combinaciones de estilos que se están manifestando todo el tiempo en el show. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. <risa> ¿Qué hablaste, güey? No mames. Se tatúa allí. Pero... pero... ¿En Chernobyl. Mi mujer tiene, por ejemplo, ahorita alopecia en la, en la vagina oh, no. y... ¿Qué? <risa> ¿Tiene o no? Dale, dale, Pero sí. pégale. ¡No hables de tu mujer! Como yo gané la primera temporada, yo le puedo decir mejor cosas que todo el mundo. Entonces, eh, por eso está chido, porque en la primera temporada eh, se fueron a hacerse pendejos muchos y ahora la neta es que todo el mundo se pinche ¿Eh? rifó. Yo la única forma en la que decidí regresar era para chingarme a este güey. Lo de las parejas es lo de menos. Lo que importa aquí es el pretexto para eh, agarrarlo a pinches madrazos este cara de mi miembro. Y ya los demás, pues eh, es lo de menos. Hay unos que sí, que tienen mucho tiempo de matrimonio, pero hay otros que nos fuimos conociendo en el camino. Y lo que hemos hecho el pinche plátano y yo no es nada comparado con lo que van a ver en esta temporada. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué quieres saber? Nada, nada, o sea, no eligió <risa> nada. La, la verdad es que no preparó nada, no eligió nada. No elige ni su peluca. Accidental es totalmente, o sea, improvisó y por eso le fue como le fue. El escorpión le giró la instrucción, entras pendejo y ya. Y, y es Exacto. más, cuando no siguió las instrucciones, el escorpión le pegó, o sea, como perro, indigno. No, y luego me dicen, ah, que lo insultas. Yo no insulto a la gente, yo lo describo. Si es un pendejo, ¿cómo le voy a decir? Pues ahí pendejo. Ahí, ahí me oh, la razón. Ahí me está insultando. No, tú no es, que es cierto, pensado, es descripción. Que es distinto. Ajá. Es distinto. No te estoy insultando, te estoy definiendo. Okay, Eres la esencia de la comedia. Hacemos a la siguiente pregunta. Para él fue un honor trabajar conmigo. No, la verdad, sí. eh, es estar, un honor estar con esto. <risa> eso no está honor estar con plátano. La verdad, eh, con el Platanito también hay que respetarlo. Ya tiene sus, eh, sus años. Platanito hizo reír a todo. ¿Se acuerdan la última cena? Este güey fue este, el, el show de medio tiempo. ¿De eso por se eso reía a Jesús? Por eso dijeron, es la última vez que nos reunimos, ¿tras? cabrón. Hubo una risa. Voy a tener que sacar una tarjeta. Pero antes vamos a ver. Sí, Seguro tú ya sabes, pero los presentes les platico. Yo gané la primera temporada oh, que la y entonces... Si ni no hubiera ganado este güey. A ver, no, ah, ni no podemos decir ah, que ver, perdimos cuando, ni ganamos. Cuando te fuiste al haber ganado esa primera este, temporada, <risa> de, te sentías ya un pinche dios. Al haber ganado, <risa> le dije a tu mamá, le dije, señora, <risa> tiene que entrar su hijo a la cuarta temporada. <risa> tú mismo lo dijiste, Pro, estamos en la época de la... 4T. 4 T. Cuarta temporada de Globo. Oye, es, oh, eso, eso, es eso. ¿Coincidencia? <risa> no, no lo creo, creo. Eso se refería a <risa> Yo tengo la teoría que el sol de México no existe, son los papás. ¿Eso es cierto? <risa> <risa> Nunca existió. Los papás. Pero oye, no es casi ¿no? cierto. Casi. casi. <risa> Estamos en... A las 6 de la tarde ya va a ser... No Estamos en las entrevistas. ¿Desde qué hora no llegaste tú? Desde las 10. 10 de la mañana. Aquí vamos a estar hasta las 7 de la noche dando entrevistas porque... Porque eso amamos hacer. ¡No creo! ¡Patricia! Hola, ¿Cómo estás, Patricia? Hace mucho que no te veía. <risa> es que le interrumpí una entrevista hace rato. No me digas. ¿Y viste cómo me valió madre tu tiempo? Pero te amo. Ven. Sí, porque hay que prepararse. Hay que prepararse. Nada más llegar. Y, y, y nos ya funcionó. Sí, Y no ya nos... que llegan, este si los perros ladran, es que vamos avanzando. Correcto. Y ya con eso, pues con eso le dije, eh, ¿Qué platanito, qué ponte y, y se puso. Pero eso lo vas a ver como en el segundo o tercer capítulo. Ajá, eh, no que te que lo pierdas. No lo digas, mejor no lo veas, porque sí. no lo vas a poder olvidar. Mira, así como en esta entrevista, lo mejor de todo lo que hizo platanito no es lo que dice, es lo que hace. Sí. No, no lo mencionas. No, no toques el mono del payaso, no. no hables de eso, porque, sí, Porque por eso me está pensando. No se llama mona, se sí. llama muñeca. Se llama muñeca. Mira, yo llevaba el mejor rolling gag para triunfar en, la, en esta temporada. De todos triunfamos, pero de todos. Yo llevaba, mi muñeco es un muñeco a control remoto. No puede decir si triunfó no, o no. Carísimo. Pero... ¿Quién es este pendejo? No, que la chingada y, y me lo descompone. Patin. Me pinche, lo descompone. Pinche, ¿no? pinche, ¿no? pinche Pero, gremlin. Este güey Me obligó a hacer cosas. No, no. a ver, yo lo, lo resolví. No, te lo voy resolví. a decir una cosa. De plata. El asunto es que se haya roto tu pinche prop que tu comedia no, la vas a hacer. En un pinche él. muñeco. ¿Sabes lo que costó? Esto te hizo aprender. ¿Cuánto crees que me costó? Tú y tu pinche muñeco, ¿cuánto cuesta? Tú dime, dime Pero mira, dime un... 5 mil dólares. Me costó más. Sacas Chistón. ¡Qué horror! ¡Pero a ver, a ver, Plátano! Sí. A ver, ¿quién, es? ¿Quién fue el don que cante más fuerte para cada quien? Bueno... Platanito, eh, el... sin duda, hizo un papel impresionante. A mí eso es el que más miedo me dio cuando salió el día al, al payaso. Sí. Y dije, no no voy a poder. Que te va a matar la depresión. ¿Qué? Que te va de madre este amor. ¿Qué ¿Cómo importa? ¿eh? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué importa? ¿Cómo es? Ya. Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo. Como dice, como... ¡A qué le importa? Yo, yo digo, hace rato lo platicábamos para ti. Este señor no debió haber... Este señor no debió haber... <risa> Agua, ando con pájaro piedra. Ando crudo. Este señor no debió haber entrado al horno. <risa> <risa> no Vieron la comedia tal vez de los más, de los loperos que hay ahorita con los que ustedes hacen. ¿Cómo fue mi directo? se olvidará y lo sabe, cabrón? porque ¿Qué, qué me dijiste, el otro Mira, realmente nosotros que somos la vanguardia de la comedia de México. Correcto. la vamos es... a, a refrescar un poco claro, el, el aire. Porque pues estos viejitos si ya hacen chistes desgastados. Desgastado. que ya oímos todos. Gente jodida como estos tres pendejos que les dicen, <risa> van a ganar un millón de pesos, harían lo que sea. Por este, estar participando y hacerse pendejos. Pero aquí la gente vino a participar, a echar desmadre y a aportar comida. ahí sí difiero de gente jodida de estos tres pendejos porque su hermano fue. Eh, <risa> <risa> <risa> por en el gobierno. No, no te enojes, cabrón. Luego le pides claro. que te, te patrocine. Échale bendiciones al muchacho. ¡Ahí te van bendiciones! ¡Bravo! ¡Bendiciones! bendiciones. ¡Brabos! ¡Brabos! ¡Brabos! ¡Brabos! ¡Brabos! ¡Brabos! ¡Brabos! ¿Sabes cuál? ¿Bailó en su boda? ¿Cuál? ¡Sapito! Es que Sofía es de esa generación Belinda. ¿Ah, sí? Sí. Por ejemplo, para mí... Lo, lo... Y ya dices... ¡Ah! ¡Ah! ¡Exacto! Ya. ¡Ah! Ah. ¿Ya viste? ¡Ah! ¡Sí, nos sorprendió! Eso fue lo mejor que hizo en comedia en el último año. Y sí. sí. lo que acaba de decir ahorita es lo, lo, ahorita que es lo mejor que he ha hecho. Ah, que te calles, dice el de la claqueta. <risa> a él le, vale madre, a él le, a él le importa un carajo, empiezas otra vez. Él tiene que hacer lo suyo. Tres, dos. No, no, otra vez, otra vez, hazlo es bien. Todo, todo. Es que te estás riendo. Sí, sí sabes que no se trata de no reírte. Tres, dos. ¡Ay, cabrón! Bañuelos, te escuchamos, adelante. Es imposible no reírte después de ver el bajo eh, performance de estos derbeceses. Y cuando estás ahí, pues tienes que este, a, aguantarte. Sí, derbeceses. Y tienes que aguantarte, obviamente, también de las tonterías de tus compañeros. Porque, como tú decías, y lo dijo también un filósofo muy grande, ¿no? Lo que te hace reír te hace reír. No, eh, no. Y lo que no, no. Eh, eh, cuando dices un chiste local entre tus amigos, cualquier cosita que digas, te acciona la risa y el recuerdo de alguien más. Entonces. Tener a tu pareja teniendo, obviamente, cosas en común y anécdotas en común, también es muy delicado porque si tocas el, el botón incorrecto, puedes provocarte un autogol. O sea, reírte tú mismo o hacer que tu compañero se ría. El yeah, yeah, yeah. señor de Plataquito había estado estancada. Estaba prácticamente en la lona. A muerta. Muerta, muerta. muerta. Muerta. Totalmente. Tenía disfunciones. Sí. Ya ni hablaba no, yo en eh, las entrevistas. Sí, ¿eh? ya no. Pero eso era antes, ahora Ay. ha renovado, se ha reinventado y ahora es hasta DJ, ya hazme el chingado favor, no pinches mames. ¿Te metiste mames. de DJ? Sí. Wow, ¿No qué te no ibas a meter de domador? ¿no? ¿Te, te hubieras no? metido de doctor mejor Exacto. o de docente. Exacto. Ahorita, ahorita que están ellos diciendo... ¡Oh! ¿no? En todo caso. Que la que de ha dado pero nos pusieron a estos pendejos, me dijeron, no, que Casasol y Borrego Están del otro lado, entonces les vamos a poner a los viejitos mejor Oye, y si te das cuenta, del Videgaray, ya no habla mucho, porque sea, ya no tiene nada que decir Es ¿Qué? que no Videgaray, Amigato. ¿cómo estás amigo? Bienvenido Estamos hablando del estaca que nos caga la madre Pero tú, pero tú nos caes muy bien Muy siempre, bien siempre, eh, Aportando cosas a la comedia Y... Eh. ¿Te sí. sospecho que se le están mamando? No, no, no. No, güey. Te lo juro. ¿Dónde me la ves, babiada, pendejo? Ya lo demás, si quieres. ¡Eh, se acabó ya, ya, ya. el tiempo! Ya, ya, ya, ya. ¡Gracias! ¡Tampoco le quitas el tiempo a la señorita! ¡Saludos, Efe! Ya que te contaste lo demás, ellos. <risa> así. ¿No? Mira, hablando de, de, de comedia involuntaria, ¿cómo no reírte cuando alguien se viste así? Ay, <risa> mira. Pega más, o, o sea, sea, te ríes. O, se ríe. Se ríe. o sea, yo porque soy payaso y cobro, pero ella... Los estilos de comedia que vas a ver no tienen nada que ver uno con el otro. Unos güeyes cuentan chistes, otros güeyes son conductores de radio y televisión. otros güeyes, no sé quién les dijo que daban gracia, pero ahí estamos todos juntos en ese mismo lugar, este tratando de entretener a la gente. Eso es muy morboso de ver y creo que vale muchísimo la pena. No, de nada. Gracias. Ah, grosero. además sí, groseros, ya. Ya somos groseros. Somos los únicos que te contestamos tus pinches preguntas y somos los groseros. Y además, Aquí o estamos, sea, ¿cómo, a ¿cómo decimos la comer en el pinche plátano? Está bien, ya, gracias. Se acabó la entrevista. Le preguntabas cosas, no te decía nada y nosotros somos los groseros. No mames. Exacto, exacto. El pinche payaso va a estar eh, haciendo gira por todas partes, ¿no estás haciendo? Y sí, yo aprovecho este tiempo, este espacio, para saludar a mi mamá, a mis abuelos que me están viendo ahorita en la, en la televisión. Muchísimas gracias. Mami, ya regresé a la tele. Representando a los chavorrucos que se siguen vestiendo como superhéroes, está el eh, Tata eh, Azul. Con 70 años de edad, piensa que todo cabe en su pijama de Spider-Man de cuando era niño. Entonces, no, pinches mamá. Apenas cabe, la siguiente, ya déjenme hablar porque ¿De qué? no me dejaron hablar. ¿Cómo no, pendejo No nos dejas hablar. Nosotros queremos decir algo y... Ay, yo opino? que. Cállate, cabrón. No mames. Pero no me dejaron ni siquiera decir algo. Estamos hasta la madre de ti. No te lo quería decir. Pero a estos güeyes les da pena. A mí no me da pena decírtelo. Nos cagas la madre. Tienen que ver... Toda la temporada, porque hay cosas que se van sembrando en el primero o segundo episodio y que hasta el final te das cuenta el por qué. Y es el final más cerrado, más caótico, más desmadroso que hay en cualquier LOL que haya visto en mi vida. La temporada 4, la 4T de... LOL, es la onda. La 4T, sí. LOL. la 4T de LOL. La 4T, LOL. La 4T LOL. es pura payasada. El LOL. La cuarta sí. temporada. ¿Cómo sería con, con Trump o con... No, ¿no? no le saques, ¿con quién? Eso ¿no? está bien, dilo, dilo, ¿Sí? a ver, a ver, dilo, refiero, ándale, vas Dilo, que seas, que seas tú el pendejo, no nosotros Me refiero a que cómo sería si entrara con ustedes alguien como Trump un político ¿Por qué, de Estados, qué? qué? ¿S -S de Estados Unidos? A ver, uno mexicano que se te este... a ahorita sí López Obrador ¡Ay! Sí, ¡Ese, ese, ese <ríe> ¡Sería bueno! ¡Sería increíble! ¡Imagínatelo gritando! ¡Caca! ¡En todos ochi, los programas! Ochi, ochi, caca.